Buenas tardes, amigos y colegas que nos siguen en vivo. y Buenas tardes o buenas noches, eh, buenos días a quienes ven esta grabación. Yo soy el biólogo Emanuel Taizier, Eman, y tengo el gusto de darles la bienvenida a este homenaje al doctor Alfredo Laguarda Figueras. Gracias, gracias por acompañarnos. Eh, comparto el honor de conducir este evento o este recorrido por los recuerdos, junto con la maestra en ciencias, Gloria Itzel Contreras. Itzel, buenas tardes. Hola, Eman, ¿qué tal? Pues igual aquí muy, muy contentos verdad de estar en, en esta transmisión, haciendo este homenaje para, para el doctor Laguarda, ¿verdad? Pero pues antes de iniciar eh, de lleno con este increíble homenaje, queremos contarles un poco acerca de la historia que hay detrás de este día. Y historia, historia no nos va a faltar el día de hoy, ¿no? Uh, el año pasado tuvimos en la remes el honor de hacer un homenaje al gran equino dermólogo y colega el doctor Carpizo, quien tomó la decisión de jubilarse para poder disfrutar de sus nietas, pero no lo podíamos dejar ir sin antes reconocer su increíble trayectoria en el estudio de la reproducción la fisiología, la ecología y el cultivo de los equinodermos de nuestro hermoso país. Así es, fue un homenaje muy bonito y gracias a este evento eh, nos dimos cuenta que teníamos pendiente reconocer la trayectoria de otro grande de la biología marina en México, el doctor Alfredo Laguarda Guarda Figueras. Porque tenemos que decirlo, el estudio de los mares tiene un antes y un después del doctor La Guarda. Estoy seguro de que sabes que el día de hoy es doblemente significativo para la REMEC y además también para el Instituto de Ciencias del Mar y la Etnología, pues precisamente el 31 de marzo es el cumpleaños del doctor La Guarda. Sí, y yo creo que nuestro público ya está dando cabos de por qué elegimos el día de hoy para hacer este homenaje. Pero lo que quizá no se imaginan es que desde el año pasado, en la REMEC, deseábamos proponer hoy, 31 de marzo, como el día del equinodermo en México. Pues sí, desafortunadamente, eh, en marzo del año pasado recibimos la terrible noticia que el doctor La Guarda había partido de nuestro plano, eh, pero aunque él ya no nos acompañe físicamente, sus enseñanzas, su trabajo, su legado, se queda con nosotros. Y pues para honrarlo, eh, pues hicimos, eh, incluir, hicimos en, incluir en este programa, eh, pues nuevamente, la propuesta oficial. ¿no? Eh, así es, y pues fieles a nuestras tradiciones mexicanas que consideran la muerte como una extensión de la vida, eh, convocamos hoy a toda la comunidad científica a celebrar el 31 de marzo de hoy en adelante como el Día del Equinodermo en México. Y pues ciertamente en honor a nuestro queridísimo doctor Alfredo Laguarda. Ya desde antes de comenzar ya estábamos este, calentando motores, ya estábamos platicando sobre el doctor Laguarda y ya nos estábamos llenando de emociones fuertes. No es para menos porque pues vamos a hablar de todo un personaje. Eh, si ya de por sí hablar de la vida de una persona es una tarea compleja hablar de pues del legado del doctor Laguarda, es una labor titánica y eh, pues no podríamos no podemos hacerlo si no tuviéramos a los invitados que tenemos hoy en el panel. Así es, man pues llega con nosotros eh, la artillería pesada, ¿verdad? Nos acompaña Eje. en esta transmisión sus hijos Mariana, Rodrigo La Guarda y así como una jovencita muy, muy afortunada, Lourdes Walsh, quien eh, tiene el honor de saberse la nieta de un investigador tan importante como lo fue el doctor La Guarda En su vida, el doctor tocó pues muchas otras, las mentes y los corazones de muchas otras personas. Entre algunos de los más allegados, pues podemos recordar a la doctora Blanca Huitrón al doctor Francisco Solís, a la maestra en ciencias Alicia Durán, quienes lamentablemente hoy no están, eh, no están en, en el panel por diversas razones, pero sí, sí, este, contamos con, vamos a tener, a contar con la presencia no solo de la familia, sino también de algunos otros amigos y colegas. Me gustaría darle la palabra a Rodrigo, a Rodrigo Laguarda. Si nos puedes, nos puedes contar cómo fue eh, un poquito, pues la vida del doctor Laguarda antes de llegar a México, en su transición de España para acá, cómo fue establecerse aquí, formar una familia, hacer una carrera, etc. Platícanos un poquito sobre eso, por favor. Gracias, Eman. Gracias, Isel. Feliz día del equinodermo. Muchas gracias. Eman, gracias esta iniciativa, ciertamente. Y bueno, mi papá llegó a México tras la guerra civil, como miles de personas, la guerra civil española. Primero vino mi abuelo. Y eh, mi papá pasó unos años difíciles junto con mi abuela en Madrid, en la posguerra. Y ya después pudieron venir ellos acá, ya que mi abuelo estaba establecido. Y pues acá estudió desde, desde la secundaria, secundaria prepa. Y y estudiar estudiar en la UNAM. no, no, sé por qué qué familiar, porque pues no, no, no, no, había semejantes cosas se eh, pero con pero bueno, y se que es una mexicana que es, pues, mi, mi mamá. Que cuando la vio dijo que era la mujer de su, de su vida y que bueno, se quería casar con ella y, y se le concedió a, a ella y a él, los dos. Estuvieron 56 años unidos, tuvieron cuatro hijos, yo el más, el más pequeño de ellos, soy el bebé, así me dirían ahora, si me presentaran, es nuestro bebé, el bebé tiene 49 años, por supuesto, así pasa el tiempo, pero bueno, pues para mí más que nada hay que, que lo veo en las fotos y digo, ay, sí, sí, me parezco, como de que no. Este, eh, pues, fue, pues fue siempre mi papá, un papá muy cariñoso, y, y un papá muy dedicado a su trabajo también, a la UNAM, que siempre estaba en las conversaciones familiares, eh, al mar, eh, le encantaba estar en el trópico, en general, en, en, en el mar, pero en el, en el clima tropical era su mejor momento, el calor. Lo amaba. Eh, no nos pasa a todos lo mismo. Sí, lo de estar en la playa, no lo del calor necesariamente. Pero bueno, ahí lo veo y sí, mi papá siempre... ¡Ay, qué guapo mi papá! No no es porque sea mi papá. Pero lo veo en esas fotografías y digo, no, bueno, claro. <ríe> qué bien que estaba ahí. En esa foto es de, de, de, de la construcción del, del Puma en Noruega, por cierto. Ahí con mi mamá, en fin, una linda pareja. No sé, para mí siempre fue mi papá antes que otra cosa, pero siempre estuvo, estuvo en las conversaciones toda su labor en la UNAM con los con los alumnos, con los estudiantes en el laboratorio de quinodermos y y, y todos lo, los amigos también los colegas que tenía y que quiso mucho. Y bueno, por, por otro lado, eh, nos gustaría saber un poquito de estos últimos años, ¿verdad? Que eh, alguna vez yo tuve la oportunidad de, de, de estar en casa de ustedes y la verdad es que era un ambiente bien familiar, ¿no? Y mientras lo esperábamos, estábamos echando el cafecito y la plática. Cuéntanos un poquito cómo, cómo era esta relación que él tenía con sus alumnos, porque seguro tú conoces a todos. A muchos, muchos alumnos conocí, he conocido. Muchos colegas muy queridos. Luego venían de visita a la casa por separado, eh, a ver, primero solteros, luego a veces ya emparejados, luego ya con bebés, y era un gusto ver como también el tránsito de la vida de, de personas que él quería muchísimo y con las que en efecto establecía una relación más allá de lo, de lo profesional, una relación de, de, de amistad. Y bueno, mi, no, mi papá y mi mamá en conjunto, porque iban un poco como en paquete acá en la casa, justo. tantos años juntos, y este, yo, bueno, viví con ellos. Este, toda la vida, entonces pues yo también iba mucho en el paquete, cosa que me hizo siempre muy feliz y, y sí, eran muy dados a la copita de vino, la botanita, la cenita, la conversación, la cuestión de reflexión sobre distintas cosas de la vida, de lo que pasaba en el país, que tanto querían, que, pues, que es el suyo, que era el suyo, que es, que es el nuestro. Eh. Y, y sobre toda clase de, de, de vicisitudes y asuntos y, y compartir pues muchísimas cosas, este tanto en el sentido del conocimiento, en sentido amplio, no, no, no solamente en específico lo que se hace en la UNAMS, como a, a nivel emocional, no como hasta, claro. estar cerca uno, unos de otros y, y, y romper ciertas barreras que a veces se establecen en los espacios académicos. Sí, así los, los recuerdo mucho. Uh -huh. Y a ustedes lo recuerdo muy bien, ¿eh? Para una copita de vino o varias. O varias, o varias, Muy bien. Dicen ahora que si no me acuerdo no sucedió, ¿no? Sí. No. <risa> lo bueno es ¿Sí? que yo sí me acuerdo. Tú sí te acuerdas y sí sucedió. Sí, <risa> <bueno>. Muy bien. <risa> Así es. Pues, si me permite Itzel, me gustaría darle la palabra a Lourdes, a Lourdes Walls, y, y preguntarle, pues, ¿cómo, ¿cómo el doctor lo guarda como, como abuelo? ¿Como abuelo consentido, consentidor? ¿Tú dirás? ¿Sí? Yo tuve muchísima suerte, creo que Fillo y yo, bueno, yo le decía Fillo, todos sus nietos le decíamos Fillo, por si, por si no lo sabían, la verdad se me hace raro hasta decirle Alfredo, entonces pues para mí Fillo fue como, o sea yo tuve la suerte de que, de que Fillo y yo compartimos mucho la cuestión académica, entonces eso creo que nos hizo ser muy cercanos a los dos, y yo sí era la nieta más consentida en la historia de los nietos súper consentidos. <risa> La verdad es que yo le podía decir que quería Marte en una botella y en dos minutos estaba embotellado. Eh, me acuerdo que él me contaba muchísimas historias, por ahí tengo algunos chistes suyos grabados en audio. Eh, realmente conmigo si era de jugar, de platicar. Creo que alguna vez en la carrera me ayudó a entender la meiosis porque estaba muy confundida. Entonces en ese sentido compartíamos mucho. Eh, también compartíamos mucho sobre pues cuestiones de lectura, cuestiones pues, de ajedrez, por ejemplo. Realmente él y yo éramos, éramos muy cercanos. Eh, siempre digo que era como el abuelo que más se parecía a mí y creo que yo era la nieta que más se parecía a él. Y pues eso nos hizo, bueno, a mí me hizo muy feliz. Yo, yo no crecí sabiendo que él era un científico muy famoso. Realmente me di cuenta muy tarde. Pero lo que sí les puedo decir es que desde chiquita me di cuenta de que era el mejor abuelo y lo disfruté. Pues enormemente, en todo sentido. ¿Cómo dirías que, que perdón, picho Bueno, que el Doctor La Guarda, yo sentí feo. <risa> que, que el Doctor La Guarda eh, influyó en tu en tu desarrollo profesional, porque entiendo que te dedicas a la medicina y pues que hubo hubo puntos en donde compartieron mucho eh, a este respecto. ¿no? ¿Cómo crees que fue ese impacto? Realmente creo que Fillo lo que nos enseñó es que la educación era lo único que nos podía dejar. Y yo creo que nos dejó mucho más que la educación. O sea, realmente Fillo sí nos dejó como esta idea de familia, de pertenencia, de cariño, de amor, de cercanía. Pero sí nos dejó muy enclavado que la educación era algo fundamental. Entonces, pues seguí sus pasos. Yo estudié en la UNAM también. Yo hice mi licenciatura en la UNAM. Hice mi especialidad en una sede de la UNAM. Hice mi alta especialidad en una sede de la UNAM. Y yo creo que si ahorita Fillo siguiera con nosotros, Estaría súper orgulloso de ver que tengo mis tres diplomas de la universidad donde él egresó. <risa> eh, realmente creo que eso fue lo que me enseñó él, como siempre a buscar ser mejor y siempre ser más académico y siempre aprender más. Y pues creo que lo honré, espero haberlo honrado y si no, pues una disculpita, pero creo que se intentó. <risa> no, estamos seguros de que el doctor Laguarda está muy orgulloso, no solo de sus hijos, sino también de sus, de sus nietos y bueno, particularmente de ti. ¿no? Um, <coughs> Si, si tú pudieras mandar un mensaje a los colegas, ¿no? a, los, a los educadores, a la gente que, que, te, está, que te está viendo ¿no? al respecto del de legado de, de Alfredo, ¿Qué les, ¿qué les dirías? Pues creo que mi abuela siempre dijo, y no me dejará mentir, roque por ahí anda, y mi mamá que nos está escuchando, que la UNAM siempre fue su esposa y Mem era como su acompañante. Entonces, pues les diría que ellos aprovecharon a un gran, gran investigador pero más que haber aprovechado un gran investigador, aprovecharon una gran persona, que estoy segura que les ofreció no solamente todos sus conocimientos, sino una, como una presencia muy cercana y muy cálida, que seguramente estuvo muy atento, pues no solo a quienes eran académicamente, sino a quienes eran como personas. Y creo que lo que les diría es que lo honren mucho, como toda su memoria, y que lo recuerden como la persona maravillosa que fue. Y les diría que sigan el último consejo que me dio, y es no meterse al mar después de las seis de la tarde. <risa> ok. Habemos algunos que tendremos que diferir al respecto, <risa> que si no, no podríamos Yo, él, de noche. <risa> él me encargó, él me encargó de manera fehaciente, antes de irse, que siguiera ese consejo. Fue su consejo de vida. <risa> ok, muchas gracias, López. Y bueno, pues hablando del trabajo, eh, el doctor Laguarda fue un hombre pues polifacético, como bien Lourdes nos acaba de, de, de platicar un poquito, ¿verdad? Y solo por mencionar algunas partes de su trayectoria, él fue discípulo y colega del doctor Enrique Rioja y de la doctora Marielena Caso eh, Muñoz en los inicios del Instituto de Biología, cuando estaba por allá de la, en la Casa del Lago de Chapultepec, ¿verdad? Sí, también estuvo durante ocho años frente, eh, al frente del Centro de Ciencias del Mar y de Hipnología. Gracias al doctor Laguarda, este centro, se convirtió en el actual Instituto eh, de Ciencias del Mar y Biología. ¿no? También fue director general del Instituto Nacional de Pesca y a, al principio de, de, este, de este evento, Itzel nos comentaba que había un antes y un después ¿no? de, del doctor Laguarda y son algunos de las cosas que, lo, pues, que transformaron eh, el estudio de la, pues, de la biología marina en México. Eh, otros de estas, justo nos platicaba Rodrigo hace rato, al respecto de los buques oceanográficos de la UNAM, el, el Puma y el Justo Sierra que fueron gestionados también por este por el doctor Laguarda y él se los trajo desde desde las Finlandias si mal no recuerdo hasta pues hasta hasta su base en Mazatlán y en, en, en, en, me recuerdas dónde está el otro Vitzel según yo es en, en Veracruz en Veracruz sí en así Veracruz. es en Veracruz. Sí, en, Veracruz. en Veracruz los trajeron de Noruega perdón por de Noruega Noruega gracias Ber finalmente llegó Mariana hola Mariana Cómo estás? Bienvenida. Sí, me costó mucho trabajo, pero ya estoy aquí. Aplausos. Aplausos, <risas> Mariana. Sí, estábamos extrañándote y queríamos preguntarte, eh, pues un poquito de, um, pues al respecto de cómo era la vida familiar con el doctor Laguarda, eh, cómo era, cuál fue tu experiencia, cuál fue el legado que el, el doctor Laguarda dejó contigo, etcétera. ¿Qué nos quieres platicar, Mariana? Bueno, pues primero agradecerles este homenaje, que la realidad es que para nosotros es muy importante. La verdad es que mi papá fue siempre un papá presente y cariñoso. Desde chiquitos nos contaba cuentos este, y muchos de ellos tenían que ver con el mar. Siempre nos dijo que teníamos que amar mucho al mar, que teníamos que cuidarlo. Y además nos dio también este legado de un enorme enorme amor por México. ¿no? Siendo que él no nació aquí, siempre fue un orgulloso mexicano. Y siempre vio por los intereses de nuestro país y del mar de nuestro país, antes que cualquier otro mar en el mundo, aunque en realidad siempre se preocupó por, eh, digamos, que se globalizara el cuidado del mar, ¿no? Entonces, pues, eso fue lo que nos dejó. Y bueno, definitivamente nos dejó un legado de excelencia, ¿no? Él y mi mamá fueron personas excelentes, siempre en lo que hicieron, y creo que eso fue lo que nos heredaron. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo podría decirles, pero sí fue un padre cariñoso, fue un padre que nos contaba cuentos, un papá que jugó con nosotros... Este, y que pues, estuvo ahí presente hasta el día que, que se fue. Muchas gracias, Mariana. Gracias por compartir un pedacito de, de la vida de Alfredo. ¿no? Y, y me nos gustaría, pues bueno, cerrar, eh, en este, al menos en este punto, la parte familiar. ¿no? Y ya estábamos entrando en materia, en ámbitos un poquito más, pues, más académicos. ¿no? Itzel, ¿quieres eh, continuar con, con lo que sigue? Sí, eh, pues estábamos comentando, ¿verdad?, de, de esta gran trayectoria que el doctor Laguarda, este, pues, trazó, ¿verdad?, a lo largo de su vida. Y pues no solo fue un excelente administrativo y gestor, también fue un excelente docente, y digo yo, me cuento, ¿verdad?, como, como una de sus alumnas. Fue un excelente investigador, un excelente escritor, divulgador, conferencista, asesor, un padre académico y, y como dijimos hace un rato, amigo de muchos nosotros. En fin, fue un hombre sin precedentes. Y más allá de, pues de su labor académica, también creo que es, eh, estás, haces, mucho, haces muy bien en enfatizar su parte humana ¿no? dentro del ámbito académico. Muchos de nosotros conocimos el corazón dentro de las ciencias a partir del ejemplo del doctor Laguarda. ¿no? Pues, ¿quién mejor que, que la gente que, que fue colega suyo, que fue alumno suyo, como tú, Itzel? Eh, y como el, el maestro en ciencias, Brian Urbano, que ya vi que anda por aquí, eh, hasta por aquí. Hola, Brian, ¿cómo estás? Eh, eh, nos gustaría que nos platicara un poquito y comentar contigo cómo era el doctor Laguarda, primero como asesor y después como, como colega. Muchas gracias a todos los organizadores por la invitación. Eh, me gustaría empezar por decir que con el doctor Laguarda aprendí que no se necesita engendrar para llamarle a alguien padre, eh, ni que sea tu profesor para llamarle maestro. Eh, eh, es muy curioso porque de verdad no fue mi asesor, no fue mi profesor, eh, no puedo decir que seamos colegas porque nunca trabajamos eh, tú a tú, pero siempre estuvo un gesto, un chiste, un apapacho, alguien que no conocía y que estaba ahí de metiche en su laboratorio como era mi persona. Eh, mi primer recuerdo con el doctor Laguarda es eh, en Washington, en una visita que me ayudaron a gestionar a Alejandra Martínez y Francisco Solís, este, Alejandra y yo llegamos eh, una semana antes que ellos dos, eh, compartimos el cuarto un, una noche, Tanque suyo, y, yo, y al, a, la, a la tarde siguiente yo, yo me iba a continuar con mi, mi visita a distintas instituciones y traté de decir en mi pobre inglés eh, unas palabras de agradecimiento a las personas que nos estaban hospedando muy amablemente: eh, Cynthia Eisen, que en, en paz descanse y que era curadora del, del de Smithsonian, y su esposo. Eh, y el doctor La Guarda me agarró, me agarró la onda y, y se echó un speech tan bonito que a, a, desafortunadamente no lo grabé. Fue un speech así de emotivo, así de universitario, así de, además, sacado de la nada, ¿no? Yo decía, ¿pero de dónde estás sacando tanta entraña y tantas cosas bonitas y, y tantos recuerdos? ¿No? Y desde eh, de, de, de hacer el esfuerzo por, por yo decir algo, terminé muy emocionado de, de lo que estaba diciendo él. Ese es el primer recuerdo que me gustaría contarles. Y el segundo es, eh, pasaron los años, yo salía de Metiche en el laboratorio del de doctor Francisco Solís y eh, Alejandra estaba haciendo una, un par de libros sobre los topiuroideos, si no mal recuerdo, y los pepinos de mar. No me acuerdo si de todo México o solo del Golfo o solo del Pacífico, ahorita no recuerdo. El caso es que me pidieron que si les ayudaba a tomar las fotos. Y el doctor siempre se acercaba y veía y preguntaba y opinaba y nos, nos daba consejos, o nos contaba alguna anécdota sobre esa especie que estábamos fotografiando, o preguntaba por qué es la luz así, o por qué la luz acá. Siempre estaba interesado en lo que estábamos haciendo, aunque insisto, nosotros no teníamos nada ni qué hacer en ese laboratorio, estábamos este, pues disfrutando, ¿no? Y, y, y fue eh, muy bonito, ¿no? Esos cinco o diez minutos que iba y estaba con nosotros y nos platicaba cosas, era este, pues, muy emocionante y muy. Siempre aprendíamos algo, ¿no? Y el tercero, en un viaje a Acapulco, este, eh, íbamos solamente el grupo de estudiantes, el responsable iba, eh, como responsable iba el doctor Francisco Solís, y de regreso, más o menos a 50 kilómetros de Acapulco, la camioneta revienta, sin posibilidades de, de poderla reparar. Este, Francisco, obviamente, lo primero que hizo fue hablarle al, a Alfredo, como cariñosamente le me decía este y la cara de seguridad de Francisco hizo que yo ya di, bueno si ya le hablé a Alfredo y él tiene esa cara pues, pues Alfredo algo no y lo impresionante fue que efectivamente la persona que resolvió y solucionó la situación fue pues el doctor Alfredo la guarda que no conforme con en un domingo muy probablemente de vacaciones o de puente se tomó la molestia de ir al instituto conseguir un chofer, sino que él mismo en el, iba con el chofer y le insistió que quería manejar, pero el chofer no lo dejó, eso lo recuerdo muy bien, y fue y nos rescató a la mitad de la carretera México-Atapulco, ¿no? Todavía, como obviamente eso había pasado a las 9, 10 de la mañana, este, pues, y no llevábamos muchas provisiones, obviamente, el doctor todavía convenció al chofer de que nos paráramos a comer en el VIP de Chilpancingo, él pagó la cuenta eh, estaba fundido, pero aún así se estuvo despierto todo el tiempo hasta que llegamos este, a las instalaciones del Instituto de Ciencias del Mar con un buen humor, con una tranquilidad, con una paciencia que yo decía, ¿de dónde? ¿De dónde a su edad? este, Y, es, y estoy hablando de ya hace 10, 15 años. Eh, ¿De dónde puede sacar ese aplomo, esa seguridad, ese... Ese, ese buen humor, ¿no? A mí eso sí, sí que de verdad siempre me, me, me sorprendió de él y ya. Muchas gracias, Brian. Pues no cabe duda que además de un gran padre de familia, como ya nos platicaron, ¿verdad? Sus familiares, el doctor Alfredo también fue un padre académico. Tenemos es una cercanía, tantos recuerdos, tanto aprendizaje que, que, que viene de parte de él, ¿verdad? Eh, creemos que también es, fue una, un amigo entrañable para sus estudiantes. Y pues yo me cuento, ya lo, lo he dicho muchas ocasiones, lo vuelvo a decir más adelante. Pero pues eh, tenemos en el panel de invitados a la doctora Magali, que seguramente ella también tendrá muchas anécdotas que contarnos y no nos dejará mentir. ¿Estás por ahí, Magali? Sí, aquí estoy, Itzel. Eh, bienvenida, Magali. Magali, ¿nos puedes sí. contar eh, alguna anécdota sobre el doctor? Seguro tienes muchas. ¿Y podrías platicarnos cómo es que te convertiste en su alumna y, y, de, y posteriormente en su colega? Pues mira, llegar al laboratorio de equinodermos fue un poco eh, no planeado, porque bueno, yo hice la licenciatura y la maestría en el Museo de Zoología en la Facultad de Ciencias y eh, yo trabajé con Aves, ¿no? Y yo había conocido los equinodermos ya Francisco por la materia optativa de deuterostomados, ¿no? Ahí fue mi, mi primera conexión y justo fue como un semestre antes de la huelga, ¿no? Y luego durante la huelga, eh, pues ya. Eh, Manuel y yo hicimos ya contacto y él estaba haciendo su, su tesis con los, de, con los erizos de Cihuatanejo y necesitaba asesoría. Yo le dije, mira yo conozco a Francisco que es de la colección, ¿por qué no van y toman un curso? ¿no? O sea, se, lo, se conocen y todo para que tengas mejor tu tesis. Y entonces ellos empezaron a tener ellos con su taller, empezaron a tener más contacto con Francisco y con Alfredo y pues yo iba ahí como de metiche, ¿no? En ese entonces todavía estaba en la licenciatura y ahí, empecé, ahí fue incluso donde la primera vez que conocí a Alfredo, ¿no? Pues yo andaba en lo de buceo también. entonces entonces Alfredo pues fue muy amable conmigo, este, siempre tenía mucha consideración conmigo. Ya para el doctorado, pues yo necesitaba un cambio ya de lugar y de ambiente. Y yo dije, ah, pues ¿por qué no hago mi tesis de doctorado en, pues, con equinodermos, no? Fui y hablé con Francisco y me dijo, sí, súper bien. Eh, puede ser con pepinos de mar. Francisco habló con Alfredo y Alfredo así encantado este, de que estuviera ahí. Y ya, pues él se convirtió en mi, en mi asesor, no, de mi tesis de doctorado. Y pues fue así como, como llegué ahí con él y eh, pues de alfredo eh, no tengo nada más que decir que pues él era él era puro amor no es, es una era una persona muy tranquila súper amorosa eh, eh, me cuidaba mucho no eh, siempre me procuraba que se pues, tuviera todo lo que necesitaba para cada tutorial no para cada eh, salida eh, eh, incluso en mi vida personal también me cuido mucho. Por ejemplo, eh, recuerdo mucho que eh, bueno, desafortunadamente pues, durante mi doctorado falleció mi mamá. ¿no? Y además cuando falleció mi mamá, pues yo estaba fuera en una salida eh, en la isla de Guam. Fui a, fui a hacer un taller con Francisco y con Julio. Y eh, pues ya de regreso, pues él vino a depositar las cenizas. Él fue conmigo, estuvo conmigo ahí en la iglesia. Eh, muy atento, se preocupó cuando yo regresó que quién iba a recoger al aeropuerto, estaba muy preocupado si yo iba a tener a alguien que me recogiera, ¿no? Y luego en esa semana en que yo regresé, me tocaba mi tutorial, pero justo era el mundial y... El otro miembro de mi comité tutorial ya era la hora y no se conectaba, ¿no? Entonces, sí, o sea, Alfredo se supermovió, le habló y todo, le dijo, oye, ¿qué onda? No, pues es que nunca confirmé, y pues usted ya jugaba México, pero pues Alfredo sabía que pues yo andaba, pues, afectada, ¿no? Porque mi mamá acababa de fallecer, entonces se movió y todo, muy rápido le avisó la siguiente fecha, ¿no? La semana siguiente de mi tutorial y ya, ¿no? Así, muy, muy lindo él, él siempre, este, me procuró mucho, incluso también cuando nació nuestra hija, nos vino a ver, vino a verla, etcétera, ¿no? Entonces eh, tenía un lado pues, muy, muy humano. Eh, también era incansable. Él también eh, pues, me, nos acompañó a algunas de las salidas que tuve en el doctorado. Por ejemplo, en una ocasión cuando fuimos a Cisal, pues él manejó, eh, esa vez no iba Francisco, en, en la primera noche que dormimos en... ¿en ¿Dónde fue? En, en, en, en Mahagual. Primero fuimos a Mahahual y después a Cizal. Me tocó dormir con él en la misma habitación y pobrecito, roncaba mucho en la noche. Entonces no me dejaba dormir y yo le dije así, toda penada. Yo le digo no le digo, así como yo, Alfredo, estás roncando, no me dejas dormir. <risa> y él toda penada, ay, disculpa, menos de que ella, ¿no? este Todo lindo. <risa> y luego ya cuando fuimos a Cizal, eh, nos subimos a la embarcación a, pues, a ver dónde podíamos bucear y buscar los pepinos de, de mi tesis. Ahí en se le ocurre algo muy extraño con el océano, porque las olas hacen que la embarcación se mueva de una forma súper extraña. Um, yo nunca me había mareado una embarcación más que ahí, o sea, y, y casi le doy de alimentar a los peces, ¿no? Pero Alfredo estaba así, centrado, ni sudaba, nada, ¿no? Así como si estuviera el bote parado, pues en tierra firme, nunca se quejó, ni del calor se quejaba, ni del mareo, no seguía el ritmo, ¿no? Para eh, pues ir a la embarcación y bajar las cosas y regresar al hotel y preparar ejemplares. Siempre, siempre estaba ahí, ¿no? Repito que pues que todo que todo saliera bien, ¿no? De principio a fin, en, en todo el tiempo que, que estuve ahí. Y eh, pues sí. Eh, es, es un amor, también una actuación, nos invitó a Miami y a mí y a Melina, que estaba bebecita, a comer a su casa. Y bueno, nos recibió Mariel, Melina Rodrigo también. Y bueno, o sea, eh, todos muy lindos, ¿no? Una familia muy linda, Alfredo, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir? O sea, pues, era un hombre extraordinario. yo eh, Por alguna razón siempre, pues, me quiso mucho y yo también pues, lo quería mucho, ¿no? Y, y, y traté de pues de estar ahí eh, también como académicamente o, o lo que necesitara, ¿no? Uh -huh. Sí, pues yo creo que muchas muchas anécdotas ¿no? que contar de, del doctor, ¿verdad? Pero creo que es un común denominador, ¿verdad? Y resalta, todos como alumnos coincidimos mucho en esta parte, ¿no? Tan humana que él tenía, uh -huh. esta parte de, de siempre ser tan empático, siempre cuidarnos tanto, ¿verdad? Este aún pues siendo, pues no, realmente na nada de su familia y sin tener tal vez una responsabilidad, él siempre era, era muy Ajá. cuidador, muy protector con, con cada uno de nosotros. Así es, así es. Así es. Pues muchas gracias, Magali, por compartirnos, ¿verdad?, eh, tu experiencia con el doctor. Muchas gracias a ustedes y, y qué bueno que estén haciendo este evento. Gracias. Yo sé, Itzel, que tú también tienes algunas, algunas experiencias que compartir de tu parte. ¿Eh? ¿Nos podrías comentar algo? Sí, pues mira, yo tuve la fortuna tal vez de ser la de las últimas alumnas del doctor de hecho todavía tengo una deuda pendiente con él que en, ahora sí que, que en honor a él la voy a culminar eh, y la verdad es que pues me tocó pues trabajar con él yo creo que que una buena parte de, de mi de mi vida cuando yo llegué a, al laboratorio verdad yo llegué con un embarazo eh, de, de siete meses no entonces yo estaba a punto de de dar a luz me dice el doctor Alfredo es que sabes qué pues así no puedes Dice, no puedes venir, ¿y qué? cuando nazca el bebé? ¿Y cómo lo vas a alimentar? Porque lo vas a amamantar, ¿verdad? <risa> lo vas a cuidar. Entonces, él, él me dio así algunas opciones como para aligerar un poco, un poco esa carga, ¿no? Y, y creo que desde ese momento en el que eh, me dejé mentorear por él, no solo como en la parte profesional, sino también en la parte, eh, digamos, que, que personal, este, pues creo que, que, que sí fue más, más, más ligera mi carga. Este, para mí, pues, el doctor Alfredo eh, siempre fue una persona que me impulsó, pues, mucho a lograr mis metas, ¿no? Eh, el estudiar y, y ser mamá, al mismo tiempo tengo dos niñas ahora, ¿verdad? este Pues pues de repente no se llevan muy bien, ¿no? Y si es, un, si es una labor muy titánica el poder fletarte eh, una maestría, después un doctorado, ¿verdad? Con, con hijos. Pero creo que, que el doctor Laguarda eh, fue una persona que, que creyó en mí, que creo que hasta el último momento siguió creyendo en mí. Y siempre me, me impulsó mucho a lograr mis metas. Aún dentro de lo difícil que de repente se me ponía el panorama, eh, él siempre creyó en mí, siempre me motivó a no rendirme, a no tirar la toalla, porque creo que muchas veces nos pasa eso en el, en el camino, en el proceso. Y, y algo que, que yo recuerdo mucho es que él siempre te decía, lo, lo decía Magali hace rato, ¿verdad? Él siempre tenía como las palabras necesarias, ¿sí? Lo que necesitabas escuchar siempre lo tenía. Era un hombre, yo creo, ¿no? Lleno de sabiduría. Eh, y la empatía que él tenía para con todos, digo, me, me cuento a mí, hablo en mi experiencia, pero yo lo miraba, ¿no? Con mis otros compañeros de laboratorio, ¿no? Esa empatía que tenían, la verdad es que lo hacían un hombre único. Y hace ratito pasamos una foto, y esa foto fue eh, del día de mi examen de grado de maestría, y pues eh, ese día, ¿verdad?, eh, el, el culminar, ¿verdad?, eh, la maestría pues hubo, hubo ahí algunas situaciones que, que se comenzaron a complicar, pero como decía Magali, ¿no? él, él siempre veía la forma de, de, de resolverla, ¿no? de repente ahí con, con, el, con el comité tutor, de repente situaciones, pero él siempre venía veía la forma ¿no? de resolverlo, resolverlo y, y ayudarnos ¿no? a poder sacar adelante eh, pues nuestros, nuestros proyectos. Eh, creo que él siempre estuvo a, a enseñándome, siempre estuvo ayudándome, él era de esos, de esos asesores, él era como de la antigüita, ¿no? es, a ver Itzel, ven y yo le hacía favor de llevarle la tesis impresa y nos sentábamos desde las 9 de la mañana, si era hasta las 7 de la noche, nos sentábamos a revisar letra por letra la tesis. Y si eso ya no terminábamos, nos tomábamos otro día y, y así, ¿no?, siguiendo pues sus consejos y aprendiendo pues, pues mucho de él. Eh, la verdad es que, además de, de esas revisiones exhaustivas que hacía el doctor Laguarda, eh, creo que, que la parte más valiosa y, y uno de los recuerdos más grandes que, que yo me quedo es que, antes de, de empezar la revisión, siempre, él, él comenzaba siempre nuestras reuniones. Amiga, siéntate. Y me decía, ¿cómo estás? Entonces yo comenzaba a estallar y a exterrarle todos los tropiezos, todo lo que no había logrado, ¿verdad? Toda la frustración que tenía. Y él me decía, no, no, no, no. Dice, ¿pero cómo estás tú? Me decía, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes en ese proceso? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo están tus hijas? ¿No? Y, y cuando iniciábamos de esa forma, eh, yo, yo alcanzaba a mirar esa, esa calidad humana que tenía, ¿no? El, el que siempre antes de vernos como estudiantes nos veía como seres humanos, nos veía como personas que de repente pues lidiábamos ¿no? con, con, con nuestros, los propios problemas de nuestra vida, ¿no? y, y eso siempre a mí me motivaba porque yo me desahogaba y le decía, Ay, pues pasa esto, tal vez estamos teniendo un problema económico, tal vez estamos teniendo esta situación con una de mis hijas, enfermó no sé, cualquier cosa, y él siempre decía, alguna vez me dijo, yo sé que tú eres creyente y crees en Dios, este, voy a estar rezando mucho por ti, me decía él, entonces, esas cosas siempre me, me, me, me motivaban mucho a, a, a seguir, a decir, bueno, si él cree en mí, ¿verdad? este Yo no voy a defraudar, ¿no? Voy a, voy a echarle muchas ganas, voy a, voy a sacar adelante eso. Y creo que, que en esos momentos fue donde encontré al amigo. Porque muchas veces lloré con él de, de frustración, ¿verdad? Pero él siempre me daba las palabras de aliento para no rendirme. Y, y yo me, me quedo con eso del doctor. Eh, los últimos, eh, todavía el último tutorial que, que tuve con él fue hace... Yo creo que fue seis meses antes de, de que él nos dejara. Y la verdad es que, es que aún en, en ese momento, en donde ya, ya tenía una situación de salud un poco difícil, ¿verdad? Él estuvo ahí en el tutorial, Puntualmente él estuvo ahí en el tutorial, Y, y, y, y pues ahora sí que, que dejó en mí, ¿verdad? Un, un gran ejemplo de un ser humano, de una gran persona. Eh, aprendí mucho en lo profesional, ¿verdad? Pero aprendí mucho más todavía en lo humano. Muchas gracias, muchas gracias, Itzel, por, por compartir esta, estas historias. Esta, estos, eh, pues estos momentos, estos recuerdos. ¿no? Me gustaría eh, leer un, un texto que nos deja la, la doctora Becky Granja en Facebook. ¿no? Ella dice, eh, es admirable el trabajo que realizó el doctor Laguarda. El legado que nos dejó a cada uno es especial y que él era un ser humano especial en todos los sentidos. ¿no? Esto nos lo dice eh, la doctora Becky Granja desde el mensaje de Facebook y maestro en ciencias de eh, nos deja un mensaje que, que ya no tuvo ya no tuvo oportunidad de dejarnos porque ya el nudo en la garganta este, no se lo permitió pero dice que eh, cuando se enteró del fallecimiento del doctor Laguarda sintió un hueco tan grande que solo pudo pensar en todos los que sí habían sido sus alumnos directamente en sus hijos, en sus amigos y solo podía pensar en cómo se sentirían ellos eh, muchas gracias a, a las personas que, que están pues que nos están eh, pues mandando mensajes desde, desde redes sociales y, y a los que estamos aquí platicando. ¿no? Ha, sido, ha sido un viaje muy, muy emotivo, ¿no? lleno de recuerdos, eh, pero también, también faltas tú, emán de compartirnos un poco de tu experiencia al lado del doctor. ¿no? Gracias, Itzel. Espero que, que, que la emoción no me gane. Yo lo que quiero compartir con ustedes es, eh, es muy breve. Eh, tengo el, el honor y el gusto de, de, de decir que, que comparto con el doctor Laguarda su, su gusto por, por el motorismo. ¿No? A él eh, entiendo que desde muy joven le gustaban los autos por manejar en carretera y eso fue algo que yo sentí que durante estas eh, pues expediciones, estos viajes que hacíamos eh, a, a la recolección de datos eh, y, y de organismos, pues pudimos compartir ¿no? eh, este gusto. Aprendí mucho de él. En esos, en esos, para mí significa mucho poder este, operar un vehículo para, para transportarnos a, a donde vamos a, pues a, voy a decirlo así, pues nuestras experiencias naturalistas. ¿no? Y... Esa fue una cosa, eh, dentro de ese contexto tengo varias varias historias, pero eh, la que de las que más me recuerdo fue que, que eh, me, detuvo una, me detuvo una patrulla. Eh, yo era muy joven, estaba operando un vehículo en donde veníamos ellos, me detuvo una patrulla, venía el doctor y eh, me tuvieron la confianza, aunque estaba yo bien chavito, para que yo me bajara, yo hablara con el oficial y yo lo resolviera. ¿no? Y sí, efectivamente, yo me bajé, Hablé con el oficial, lo resolví y seguimos adelante. ¿no? Y pues tener una personalidad así como tan impasible, pues, no déjalo, que vaya, que lo atienda y que lo resolviera, pues a, eh, fue un momento muy significativo de, de, pues, de mi desarrollo como estudiante de, de biología. ¿no? Eh, en repetidas ocasiones salimos a, a colectar y efectivamente, como nos, nos platicaba Lourdes, él, yo me tenía que escapar para hacer las, las colectas nocturnas porque el doctor Laguarda decía que no, ya después de las seis de la tarde. Ya no era posible, ¿no? Sí hubo un par de veces que tuvimos <risa> una diferencia por esa razón y, y yo entendí y entiendo siempre que esto era parte de, de, de, pues de su amor y de su cariño porque la gente estuviera bien siempre, ¿no? Que estuviéramos bien. Y, y si hay algo que yo puedo, eh, que yo puedo compartir sin, este, sin derramar una de cocodrilo, podría ser eh, nada más decir que este, actualmente en mi práctica docente, una de las cosas que yo... Eh, que yo trato de, de proyectar con mis estudiantes es que me interesan mis estudiantes como personas, tanto como estudiantes, y eso lo aprendí del doctor Laguar. Me gustaría mucho eh, pues hacer esta referencia aquí y ahora y decir que también mis alumnos son, son los bisnietos eh, académicos del, del doctor Laguard, aunque estén chiquitos, estoy dando clase en, a, a estudiantes de, de 12, 13 años, eh, pero ya desde ahorita, pues justo la intención es que eh, el amor por la ciencia. Eh, esté conectado a que la gente que está a su alrededor también se preocupa por las personas y no solamente por, eh, por el amor, por el conocimiento, ¿no? también por los seres humanos. Este, gracias, Itzel, por darme la oportunidad de, de compartir esto. Desafortunadamente eh, el tiempo pues ya se nos está acabando, ¿no? y pues eh, vamos a, a empezar a dejarlo aquí, no sé, no sé antes invitarlos, a que si eh, estuvieron contentos, estuvieron a gusto con este homenaje, eh, si alguien más quiere hacer algún comentario a través de redes sociales, si nos quieren eh, hacer llegar esta información, eh, pues se los agradeceríamos mucho. Eh, si ustedes también están tan entusiasmados, eh, pues como nosotros, porque el 31 de marzo celebremos el Día Nacional de, eh, de los Equinodermos o del Equinodermo, eh, pues nos, haría mucho, nos ayudaría mucho a que eh, pues nos hicieran, hicieran llegar esta información y compartieran esta información entre sus colegas, entre pues entre toda la gente que esté con el que estén en contacto ¿no? eh, también les pedimos que nos hagan el favor de compartir este video con sus amigos, con sus familiares, con sus colegas eh, nos interesa mucho saber sus reacciones en Facebook, en Instagram y pues bueno ya cuando esto salga en el YouTube ¿no? y saber sus comentarios si conocen alguna otra anécdota del doctor Laguarda por favor vamos a, a, a honrar esta, esta memoria platicando de cómo cómo nos tocó nuestras mentes o nuestros corazones ¿no? y todo ah. todo es bienvenido Así es, Eman, pues sus anécdotas y fotos vamos a seguir eh, compartiendo a través de la página oficial de la REMEC, y pues los invitamos a, a, a darle like, ¿verdad?, a reaccionar ahí a, a, a estos, a este video que, que va a estar subiéndose, y mantenerse en contacto y colaboración con la red, este, porque recuerden que la REMEC pues la hacemos todo. Y pues antes de despedirnos, a mí me gustaría eh, invitar nuevamente a, a Rodrigo, a Mariana, a Lourdes, si quisieran, este, pues culminar este momento, ¿verdad?, Ustedes que, que son su familia, ¿verdad? Y que son pues el legado, ¿verdad? Este, pues, del doctor. Quisieran terminar este tiempo, este, pues, compartiéndonos, dándonos un consejo, trayendo a, a nuestra memoria. Algo que quisieran compartirnos antes de despedirnos de, de, de, este, de esta transmisión. Eh, ay, bueno, primero que nada que estoy muy conmovido por este evento, por las cosas que han dicho de, de, de mi papá. Yo también. Yo creo sí estoy medio llorando, pero tratando de mantener el el cool <risa> y y bueno pues eso como como ese lado así humano de mi papá digo como hijos o como alumnos esa esa, esa sensación de tener alguien que eh, quiere que crezcas como tú quieres crecer y, y que te desarrolles en lo personal y en lo profesional que bueno fue mi caso por supuesto pero el de muchos por lo que veo y, y, y, y ese lugar seguro también que que era mi papá y eso pues es finalmente la empatía, eh, pues eh, el, el tener una gran consideración por los demás, eh, por encima de lo que uno uno esté haciendo o por el camino en el que se encuentre y creo que es una de las grandes cosas de mi papá y ahora que, que lo escuchaba como hablaban de él realmente me, me lo recordé mucho y me emocioné. Pues gracias, gracias Rodrigo. Gracias. No sé, María, Mariana, si quieres comentar. Pues ¿sabes? a mí nuevamente agradecerles. Verdaderamente me conmueve que, que el día 31 de marzo vaya a ser el, el día del, del equinodermo. Me parece que es un gran, gran recuerdo de una persona que verdaderamente trabajó incansablemente por, por el mar. ¿no? Eh, y eso es algo que quiero compartirles que mi madre y mi padre era algo que compartían, un enorme amor por el mar. ¿No? O sea, podrían haber tenido muchas afinidades y muchas diferencias, pero siempre amaron el mar. Y pues me da gusto que ese legado siga ahí. Saber que hay bisnietos académicos de, de mi papá me hace sentir muy feliz, porque sí, también es un hecho que, bueno, todos en la familia somos finalmente maestros. O sea, la docencia es algo que, que traemos en la sangre, tanto por mi padre como por mi madre. Y bueno, pues qué gusto poder escuchar que las personas que fueron alumnos de mi papá, ¿no? Tuvieron esa, es, ese privilegio, ¿no? Y el privilegio que también es después tú ser maestro de alguien. Y eso pues se lo heredamos a él. Y bueno, pues agradecerles, decirles que estamos conmovidos eh, y, y agradecidos por, por este, por este, pues, bonito homenaje y sobre todo esta situación de que pues quede... Esa fecha como, como una fecha emblemática para, para estos bonitos animales que la gente no sabe nunca qué, qué son. no Dices equinodermos y la gente te mira como diciendo qué es eso. Entonces ya dices los pinos, las estrellas de mar. Pero pues sí, la verdad para nosotros pues es un honor. Muchísimas, muchísimas gracias. Lourdes, ¿quisieras compartirnos algo, verdad, antes de despedirnos? Bueno, pues nada más decirles que todo lo que dijeron de Fillo es tan Fillo que casi casi lo sentí aquí con nosotros. Pues muchas gracias por el espacio y yo desaparezco antes de llorar. Efectivamente, este, el doctor Laguarda está con nosotros, viene con nosotros. Es parte de, de, de nuestro devenir profesional y personal. Y quisiera eh, pues continuar con los agradecimientos. Gracias a la familia del doctor Laguarda. Gracias al panel de, de, este, pues de invitados, de colegas, de amigos, familiares. Gracias a la gente que, que nos siguió en redes sociales, que estuvo eh, compartiendo los mensajes. Eh, que estuvieron eh, publicando las cosas en Facebook, eh, muchas gracias a pues a los entusiastas de, de los equinodermos y de los colegas que nutren esta red, eh, del trabajo, que colaboran con esta red y que siguen de cerca esta transmisión. Muchas gracias, gracias, um, porque así es como mantenemos mantenemos nutrida esta red. ¿no? Agradecemos también los comentarios eh, de todos. Aquellas personas que comentarios comentado que no pudimos mencionar durante la transmisión, eh, los, estaremos, eh, los estaremos contestando a lo largo de, pues eh, digamos, en breve. Y, Itzel, muchas gracias también por, por compartir este, este espacio conmigo. Sí, no, nosotros. pues un, un honor estar aquí y pues, este, compartir contigo, ¿verdad? Este, este tiempo, ¿verdad? Que este, de repente nos conocemos de, de, de trabajos, ¿no? De nombre, pero el, el conocerte, ¿verdad? Y el. el, el compartir este tiempo para honrar al doctor La Guarda, creo que, que es un gran honor. Y pues nos despedimos de esta transmisión y sin antes decirles, pues feliz día del equinodermo a todos, a feliz partir día de, del, de, de, de este 31 de marzo, ¿verdad? Vamos a, a felicitarnos por este día del equinodermo. Y pues hasta luego, hasta la próxima transmisión, nos vemos pronto. Hasta luego, nos vemos pronto. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hasta luego.